Los mensajes habituales en la prevención del VIH-Sida se refieren a que se ha bajado la guardia y se ha producido un descenso del uso del preservativo que está trayendo un mayor número de infecciones. El uso de protección es clave para frenar el avance de la enfermedad, pero no se contrapone a otras estrategias de prevención menos conocidas pero también fundamentales como la realización de pruebas periódicas entre los colectivos más vulnerables para la detección precoz de la enfermedad. La detección precoz es muy importante porque eh, la mayoría de las infecciones que se producen en aquest momento provenen de personas infectadas que no conocen el seu estat, personas que no fan tratamiento. La detección precoz siempre ha estat importante para los beneficios terapéuticos que comporta para la persona afectada, pero en aquest momento, en el, que se sabe, en el que sabemos, que amb la càrrega viral indetectable, cuando una persona hace tratamiento, la probabilidad de transmitir el VIH es prácticamente nula, porque es reduce en más de un 96%, es un concepto que es el concepto de eh, test o de hacer la prueba y tratar, que juntamente con otras estrategias preventivas si nos ayuden, yo confío y pienso que será así, a poder posar-ne en mica el peu al coll a esta situación que ya ja es perllonga durante más de 30 años y que, que afecta de manera muy particular al colectivo de hombres que tienen sexo en homes. Pujol remarca que el colectivo de hombres que practican sexo con hombres también tienen un alto índice de prevalencia que los sitúa en un grado de mayor vulnerabilidad que otros. En el momento de la primoinfección, infección, que es cuando alguien se acaba de infectar y muchas veces no tiene síntomas, eh, la carga viral es muy elevada y el virus se transmite en mucha facilidad. El colectivo homosexual tiene una prevalencia muy elevada de VIH, que això no es nou y por tanto una situación muy complicada en la que la probabilidad de infectarse también es muy elevada. En este sentido, el portavoz del Proyecto de los Nombres, señala que tanto el uso del preservativo como la detección precoz son dos estrategias preventivas que se complementan y suman en la lucha contra la expansión de la enfermedad. Para promover la realización de pruebas del VIH-Sida con regularidad entre los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, se impulsó la Semana Europea de la Prueba del VIH-Sida que tuvo lugar la última semana de noviembre. La iniciativa contaba con un doble objetivo, por los beneficios terapéuticos que tiene la detección precoz y su función como herramienta preventiva. Esta primera edición de esta semana europea de la prueba del VIH se puso en marcha a partir de una experiencia propia y muy propia que es el día de la prueba del VIH que vamos instaurado por Proyecto del Zona se puso en marcha a España hace 10 años, en año 2004 y a partir de otras experiencias similares como promulgudes, las promociones por la Terra y Instrast al Reino Unido y una, una colla de activistas, nos a la primavera pasada eh, concretamente al mes de maig de, de, de, de este año de 2013 y pensamos que sería bueno promover esta experiencia a nivel global, a nivel europeo, y pienso que ha tingut muy buena acollida. El impulso de esta iniciativa corrió a cargo de HIV Europe, una plataforma que tiene como objetivo promover el diagnóstico precoz de la infección como forma de prevenir las nuevas y de poder avanzarse en la expansión del virus. En el marco de esta semana, el Comité 1 de diciembre presentó el pasado 23 de noviembre en Barcelona el vídeo La prueba del VIH hablamos, realizado por el mismo comité con la colaboración de todas las entidades miembros y que pretende concienciar de la importancia de la realización periódica de la prueba. Ya que esta es la de sífilis.